Oficial. si está nuestro compañero ya en línea, Álvaro Mejuto con nosotros. Álvaro, Álvaro, nos escuchás, buen día. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Sí, exactamente. Es una información de último momento porque lo acaba de confirmar el secretario ejecutivo del eh, médico del CIPROS, el doctor Miguel Ferre Contreras, confirmó el estudio de, posi de cinco posibles pacientes que por ahora el diagnóstico es neumonía bilateral, pero se está evaluando, se está estudiando cuál es el origen de esta neumonía. Eh, puede, puede ser o no legionela, pero eh, está el, están los casos en estudio. Estas personas se desempeñaban como enfermeros en el centro privado de cardiología, eh, de los cuales de los cinco pacientes hay dos que están con tratamiento ambulatorio, o sea que están en su domicilio, y tres se encuentran internados, de los cuales uno eh, se encuentra con en grave estado con asistencia respiratoria mecánica. Todavía no está la confirmación si se trataría de un hombre o de una mujer de los que estarían eh, internados eh, en el de, con asistencia respiratoria mecánica, que estén cursando la enfermedad en forma más grave. Yo tengo la información, por un lado, que se trata de una mujer, pero desde el Ministerio de Salud no dieron el género, así que no lo, lo vamos a poner en potencial, que sería una mujer la que estaría eh, con asistencia respiratoria mecánica, pero sí está confirmada que está internada en un sanatorio privado de acá de la capital. También fue derivada, lógicamente, porque ahí en el, en el centro cardiológico... Eh, no puede no, no puede llevar un tratamiento, por ahora no se tomó ninguna medida con respecto al nosocomio, a la institución, ¿se acuerdan cuando fue el brote de legionela en el sanatorio Luz Médica que se, eso llevó luego de la muerte de unos pacientes, llevó, eh, llevó al cierre de, de ese nosocomio? Bueno, sí. por ahora no, porque no está confirmado todavía el diagnóstico, eh, vuelvo a repetir, por ahora es solamente neumonía bilateral, pero no se encuentra en la etiología, o sea, no se, no se sabe qué es, lo, qué es lo que lo provocó. Eh, también lo que dijo el, el doctor Miguel Ferrer Contreras es que se desempeñaba tanto en la parte pública como en la parte privada y para llevar un poco de tranquilidad porque cada vez que uno menciona el tema de legionela todos todo nos alarmamos y es lógico porque tenemos el antecedente de lo que sucedió en luz médica lo que hay que tener en cuenta y recordar que el contagio de persona a persona por ahora no, no existe con esta bacteria sino que la adquiere o entra al organismo a través del consumo por ejemplo de agua o de la bacteria que esté en el suelo, se acuerdan que eh, posiblemente el contagio masivo que hubo en Luz Médica era por eh, los aires acondicionados. Uh -huh, Tiene que sí. tener todas las condiciones la bacteria para poder sobrevivir y así contagiar. Entonces, bueno, todavía se está, primero se está tratando, todavía se está tratando de analizar cuál es el, el origen de esta neumonía bilateral eh, y de acuerdo a eso, si se llega a confirmar, ahí me imagino como se hizo en los casos anteriores, se van a tomar medidas tanto para lo, los contactos estrechos como también para eh, la institución en donde estas personas trabajaban. Uh -huh. Por ahora también eh, los contactos estrechos, me refiero a otros compañeros de trabajo y otras familias, se encuentran en observación en cuanto a... Que hay una alerta, por las dudas comiencen con algún síntoma, pero tampoco es que se tomó ninguna medida específica, por esto que reitero que no hay un contagio de persona a persona. Mm. Qué tremendo, esto es, eh, estamos hablando de, de, de algo que está ocurriendo en este momento, entonces confirmado, este eh, neumonía bilateral que podría terminar de resultar que es legionela, que es otro de los temas que tenemos realmente que empieza a preocupar. Ahora, eh, Álvaro, ¿se habló si la temperatura también influye con respecto a esta bacteria? Eh, calor, no, no se habló de eso, exactamente, pero eh, recordemos que la, la legionela para que se pueda reproducir y se pueda contagiar tiene que estar en, en condiciones óptimas, uh -huh. por ejemplo en aguas cálidas, es muy frecuente en otros casos, no acá en la provincia, pero en otros casos sucedió que los contagios se, se producían en spas, por ejemplo, ah, en donde, eh, claro, entonces tiene que tener toda una condición la bacteria para poder regenerarse y de ahí contagiar, por eso vuelvo al ejemplo en donde posiblemente haya sido el, el caso del, del sanatorio Luz Médica, que era a través de la respiración, de la ventilación, perdón de los aires acondicionados por eso es que hubo toda una limpieza general vino gente de la Organización eh, Panamericana de Salud, que son expertos en Legionela, para eh, verificar que se haga bien eh, la limpieza del lugar. Esto es en, en, en cuando sucedió lo de Luz Médica, pero acá vuelvo a repetir, todavía está funcionando el lugar donde estas personas trabajaban y nuevamente para llevar tranquilidad en el contagio de persona a persona no se produce, pero bueno primero, antes de, para no adelantarnos hay que eh, esperar la confirmación de que cuál es la etiología, por qué se produjo esta neumonía lateral que contagió a cinco enfermeros y de los cuales uno o una estaría eh, en grave estado con asistencia respiratoria mecánica. Bien, bueno, estaremos esperando pero el resultado final que, que digas que es legionera todavía no está no, no, todavía no está eso, tarda una, un, una serie de, de días. Uh -huh. eh, estos pacientes comenzaron con los, con los síntomas. Eh, se habla, eh, hoy es jueves, el lunes aproximadamente es cuando empezaron a desmejorar. Ya venían con estudios que lo principal que uno se hace es el test para ver si es COVID, si es coronavirus, bueno, eso había dado negativo, ahora no tan solo se está buscando específicamente si es legionela, sino también otras bacterias o virus que produzcan eh, una neumonía bilateral, no tan solo, vuelvo a repetir, se está estudiando a ver si es legionela, sino cualquier otra eh, bacteria o virus que pueda llegar a provocarlo, pero bueno, están en alerta, eh, está en estudio todo, llevan tranquilidad, el doctor llevó tranquilidad a toda la población diciendo que se está trabajando eh, y sobre todo esto del contagio de persona a persona que en este caso, si es legionela, no se produce. Bueno, Bien. estaremos atentos entonces esperando los resultados con respecto a este tema, pero bueno, eh, la información al instante. Gracias, Álvaro. De nada, chicos. Hasta luego. Hasta luego.